Hola, hola, buenas Aquí somos comentando Un día es la taberna Y hoy volvemos a Total War Troyan este DLC de Mizos Recordamos que tenemos aquí Una situación bastante complicada Defendiendo nuestras regiones del sur O bueno, nuestras regiones originales Ahora son las del sur Porque tenemos, recordamos todo esto de aquí Y va a ir a más Entonces Ahora, el problemilla que tenemos es llegar aquí hasta Glad y conquistarlo, porque eso va a ser un follón para los beocios, es eh, si no me equivoco. Exacto, los beocios y luego tenemos guerra contra el, a bueno, el atea es la ciudad, la región, ¿cómo son? Esperia. La civilización de Esperia. Bueno, nos acercaremos por aquí, puede ser una fuente nueva de ingresos. A lo mejor también estas tres regiones nos vienen bien porque Completamos aquí nuestra zona norte Pero bueno, veremos Veremos cómo lo gestionamos De momento con Agamenón Nos tenemos que movilizar por aquí Por estas zonas del sur Bien, vamos a quedarnos un par de turnos en Atenas Porque, o sea, mirad cómo está todo esto Hay que defenderlo como se pueda Pero, pero, pero A ver, primero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver si podemos tirar Vamos a ser listos Vamos a jugar con esta gente Vamos a coger diplomacia Esta gente está en guerra contra París Negociar Únete, amigo mío Únete a la guerra contra Dardania Y vamos a disfrutar Uy, bo No va a funcionar Vale Está feo entonces Vale, no nos van a poder apoyar. Eh, eh, eh, eh. Y nuestros aliados. Uh, uh, uh, uh. Vale. Con Dardania sí que podemos hacer. Diplomacia, perfecto. Me gusta. Vale, pues. Vale, vamos a coger aquí a la sacerdotisa. Vamos a salir a mar abierto. Ah, no, es verdad. Vale, bueno, pues nos cargamos a esta mujer. Profecía de... No, revelar transgresión. Con esta podemos matarlo literalmente. Lo que incita a los lugareños a dar ejemplo con él. ¿Saldrá? No salió. Vale, bueno. No pasa nada. Movimientos. ¿Qué movimientos podemos hacer con Sarpedón? Nos acercamos aquí. Estos ejércitos deberíamos matarlos bastante sencillamente. Vale, vamos a acercarnos aquí. Sí, nos quedamos aquí en este bosque. Vale, no podemos marchar más Que si perdemos cierto número de tropas Está bien el grifo Bueno, nosotros más o menos Estamos decentes Vamos a acercarnos aquí hasta Glam A ver qué hay aquí Un ejército y luego la guarnición Uf, No estamos listos, eh, para afrontar esto A ver qué, qué hay A ver qué hay Cómo se queda la cosa Ni de milagro, tú Romper asedio... Vale. Emboscada... No, vamos a salir de aquí... Vamos a volver a casa... Vamos a quedarnos aquí un par de turnos y ya con eso veremos qué hacemos, pero bueno... De momento imposible... Y el crecimiento de la legión... Bueno, más o menos... El excelente población está difícil llegar, vamos a llegar en poco, pero... Vale, veremos qué hacemos. Ok, ¿qué queda? Asignar un puesto. Uh, Cretón. Vale, aquí, perfecto. Ahora, con todo esto más que apañado, recordamos que en el último capítulo íbamos a hacer una expedición mítica. Vamos a meter a Anfimaco. Si no me equivoco, teníamos metido. Bueno, Monte era poderoso. Vale, vamos a meter a Uridimonte, que era señor de la guerra. Vamos a montarlo así un poquito al aire, como aquel que dice. Vale, dos de lanceros. Medio primera línea. Vale, vamos a meter una de garrote, me gusta. Ahora bien, vamos a meter escaramuzadores para poder reventar bien ricamente. ¿Metemos lanceros o metemos milicia? Carga buena, prescindible, débil contra proyectiles, Fede. a meter tres de estos, metemos tres de estos y listo, se nos queda más o menos uno, un ejército bueno, decente. Vale, vamos a tirar con esto a ver qué tal, 5.000 de coste de expedición, son, serían 11.000, vale, vamos a probar a ver qué tal, iniciamos la expedición, ¿quieres que gastar recursos para comenzar tu expedición? Sí a medida que avanzas en la expedición se te plantean una ¿Vale? multitud de decisiones difíciles si la aventura resulta demasiado desafiante siempre uh. estás a tiempo de regresar y desmovilizar a tu ejército hasta que por fin lo tengas todo listo para enfrentarte a un enemigo tan temible ¿Vale? comienza tu viaje, se han completado los preparativos y la expedición ha emprendido el viaje tus seguidores no pueden ni imaginar las penurias que tendrán que afrontar ni los compañeros a los que conocerán por el camino, cada pocos turnos recibirás un mensaje de la expedición donde se te pondrá el día de sus pericias en busca de gloria vale ok, pues nada, vamos a pasar turno porque ya tenemos todo movilizado y con esto sí, pues no, porque no hay ningún ejército perdido ahí de la mano de Dios, ni nada por el estilo vale, y con esto vemos a ver qué hacemos, ok, Pásamelo rápido. No queremos ver turnos por ahí de gente que no me interesa. Algo Salamina... Vale, vale, vale, vale. vale, Yo creo que con el ejército que tenemos de Agamenón... Somos capaces de... Expulsar o de acabar de expulsar a los ejércitos de París. Y con eso ya podemos remar hacia... Hacia ellos. Es eso, tenemos que completar también la zona del... Noroeste, a ver si conseguimos coger esos tres territorios que hemos dicho al principio del capítulo. Y, y con eso ya estaríamos más que asentados. Es que no quiero hacer un movimiento en falso y no. O sea, y cruzar el mar. ¡Ojo! Vale. Vamos a defendernos. Dios, ¿en serio te has tirado por esto? Tiene mucha armadura. Nah, pero nosotros tenemos bastante buena carga: proyectiles, dos héroes. Él solo tiene uno, el mío está a nivel 6. Si no me equivoco, este es duelista. en asedios. No me acuerdo. Vale, bueno, de todas maneras, vamos a librar la batalla. Vamos a ir a por ellos y vamos a defender nuestro territorio como tiene que ser. ¿Es en. Muralla? Sí, bueno, es en Ciudadela. Vale, vale, vale, vale. Muy interesante lo de, la, lo de la expedición, ¿eh? Es algo que la verdad habíamos eh, alargado en el tiempo, porque al principio de los de los turnos, al principio de la campaña sí que teníamos así un déficit, o sea, un déficit, un superávit de alimento, teníamos muchísimo, 10.000, 15.000, y no mandamos la expedición porque no quisimos, pero... Deberíamos haberlo hecho antes Porque al fin y al cabo si la mandas Y vas encontrando eh, Cositas No lo sé Claro yo pensaba que era con ese ejército vas Tienes el combate y se acabó Y es lo que recoges y ya está Pero bueno Resulta que no ha sido así Claro entonces para enviar 5000 de alimento Y no... Y perderlo directamente Pues era mejor Ok, no lo envío, me lo ahorro Vale Uy, están todos aquí, eh Vale Prefiero entrar por aquí, porque además este grupo será más lento, bastante más lento que el otro Vale, esto va a ser el grupo 3 Voy a meter aquí, tú no tienes habilidades, pues entra dentro del 3 A ti te voy a meter aquí en el 1 Este grupo que lo voy a meter, que lo voy a mover bastante también Lo vamos a meter aquí en el 2, así Vale, y luego todos los proyectiles en el 4 Que van a ir aquí Vale, y salimos todos corriendo a toda pastilla. Eh. Venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga... venga Vale, el grupo 4, vamos a desactivar la escaramuza, pero vamos a empezar a disparar proyectiles... Ya. Gracias. Vale, grupo 3... Os quiero ya aquí, el grupo 2 aquí... Vale, las jabalinas están atacando a tu héroe. Podemos, podemos, podemos, podemos, podemos, podemos, podemos, podemos, podemos, podemos, podemos, Vale, eso Vale, vosotros aquí ya, vosotros aquí ya, vosotros aquí ya Esto está bien Esto está bien A ver si se giran No, no se van a poder girar Vale, chocamos aquí Una de tus unidades se quedado sin munición ¿Quién? Ah, vale, la de garrotes Digo no puede ser Pero bueno, claro que puede ser Obvio que puede ser Vale, vamos a acudir aquí con esta gente. Si eso sí si se van ya, pues ya se han marchado. Vamos a, a matar a su héroe. Vale, esto es perfecto. Si ellos están huyendo ya, maravilloso. Vale, esto lo vamos a invocar aquí. Va a ser posible. Venga, venga, venga, hagamos daño. Ah, vale, ah, eh, perfecto. <risa> bueno, no, vamos a mover con este aquí. Ah, no vamos a poder meter. Venga, bueno, va, los quitáis de encima. Tampoco me voy a copiar. Vale, perfecto. Las espadas aquí. Garrotes aquí también. Vale, vale, vale, vale. vale. Vamos a ir llevándonos a los grupos a distintos lados. Venga, honderos. Vamos disparando. Vale, espadas para allá. Gatos es aquí. Vale, perfecto. Eh, vale. Sí, esos no, no. Nos dejamos por ahí y ya está. Ojo que vienen, eh. Van a venir por aquí por ese costado. Ese flanco, a lo mejor sufrimos un poquito. Nada, bien, a esto nos hemos separado, perfecto, maravilloso. Esto sigue por aquí. Vale. Vale, vale, es perfecto porque encima estamos acudiendo hacia la zona centro donde tenemos el punto de victoria, así que perfecto. Vale, nada, que continúe la masacre y ya está. Nuestro héroe debería poder bastante fácil Pero contra esto. Vale, nada, no, ahora lo recogemos. No pasa nada. De hecho, vamos a meter ya. Venga, están huyendo, perfecto. Venga, venga, venga, venga, venga. venga. Uh. Vale, vamos a darle caña. Y ya está. Que la gente dispare donde tenga que disparar y continuamos buscando las posibles bajas que haya por ahí pero ya está vendrán nada ni de milagro nada y el lanzar la habilidad para nuestro héroe vale venga y unas bajas de gratis venga reventada estos la Danderos me la llevo, ¿no? Vale, pues nada, finalizamos batalla. Y listo. No había más que rascar tampoco. Hasta bien, nos hemos defendido bastante sola. Sobre... O sea, 62 pérdidas, eh. Y ellos 291. Han perdido literalmente medio ejército. Pero medio ejército. A ver, su división a mí no me gustado para nada, ¿eh? Porque se notaba mucho flanco ahí de. Toma ahí. ahí la que te cuento al bozo. A esta gente deberíamos mandar mandarme ejército a de Derede a masacrarlos a su casa. No va a poder ser, pero mira. 0% de revestecidas. Mira, me quedo el tesoro por el bronce. Pero no merece ni mi respeto después de esto. El aliado se moviliza contra el ejército Argos. La cole de Poseidón crece. Fracaso. Macedón. Destruida. Uy, uh, peo. Grande, experiencia en asedios, vale. Afinón, espía listo para servir. Oh, ¿dónde estás? Uf, uf, uf, uf. Este ataque ahora va a ser maravilloso. Vale. Revelar transgresión. Fracaso, otra vez. Vale. Vamos a mover a esta mujer. Podemos acercarnos aquí. Vale, mm, arenga de espanto, éxito. Uh, uh, vale, ni tan mal. Oye, progresamos. Ares, Zeus, Artemisa era Poseidón Apolo. Vale, vamos a meter Poseidón por el hecho del mar. Que no está mal para tener esos movimientos en el mar. Vale, vamos a mover a Gamenón. Aquí está bien. A ver si podemos llegar aquí, pero este ejército estará poderoso, la verdad. Vale, fuera de eso. Nuestro espía, maravilloso. Nos acercamos aquí. A ver qué hay en GLA. ¿Hay ejército? No hay ejército en GLA. Murmullos de sedición. Éxito. Perfecto. Vale, y vamos a acercarnos con esto. Vale, continuamos asedio. Cuatro turnos de asedio que vamos a estar aquí tranquilamente. Esperando a ver qué pasa. Vale. Vale, vale, vale, vale, vale. Además, además, ya que estamos aquí con Epeo, vamos a movilizarnos, vamos a atacar este ejército de aquí... No, lo simulamos, ¿eh? no nos dará cuenta Señores, ni lucharlo. Toma, toma, toma. Uh, vale, vamos duro, ¿eh? Vamos duro ahí, me gusta. Vale, y, vale, pues igual, usarlos para un truque. ¿Nos quedamos los dineros? Sí, porque no son tantas unidades. Vale. Es 100 de bronce ahora mismo nos vienen bastante bien. Vale. Uh, ¿Nos podemos acercar hasta Micenas? Y la respuesta es sí. Vale. Debemos atacar aquí para proteger Corinto lo más pronto posible. Con este nivel mejorado. Uh, defensa cuerpo a cuerpo de las unidades. En general sete de está muy bien versatilidad en ocasiones ser inconsciente ser inconstante significa ser tan voluble como las arenas de la fortuna que se mueven bajo tus pies Uf, es que no sé para qué le daría yo a ver vamos a mirar un poquito más para adelante vale restablece salud oh, es que el lanzamiento de Heracleo es una pasada no, el lanzamiento de Heracleo me gusta mucho. Reposición, reclutamiento. Despliegue en vanguardia del héroe. Acechar. Moral. Hermes. Bueno, de aquí que lleguemos a esos momentos a lo mejor nos cuesta un montón. Con espada. Mmm... La senda la Atenea. No, y velocidad en batalla del héroe para qué. No, y es que unidades con espada no tenemos. Vale, vamos a meter. No sé qué meterle. No sé qué meterle. Vale, vamos a meter disciplina. Valuarte. Vale, vamos a meterle valuarte por el hecho de que este, contener este, el coste de mantenimiento de los héroes, vale, hay que evaluarte sí, sí, sí, sí, sí y con razón uff, estamos en 500 negativos, eso no me gusta nada, o sea, a nivel de de ingresos me refiero vale, va, pues nada, vamos a esperar y ya está ya tenemos, bueno, ya hemos hecho los movimientos de los héroes que queríamos, o de los que tenemos disponibles, así que poco nos queda por hacer. Vale, qué más nos queda. Construcción de asedio disponible. Ah, vale. Cierto. Vale, vamos a meter estas dos ahí y luego otro que finaliza con salamina. Vale, nada. Nada. Vale, y con esto vamos a pasar el turno y a ver qué ocurre. Sí empezamos damos turno y a ver qué pasa. Tengo interés en que me salga el asedio este aquí contra los Beocios. A ver si podemos conquistar ya esa maldita ciudad que llevamos una barbaridad de turnos ahí atascados. Y a ver si podemos también conquistar las regiones estas de la playa. Bueno, de la playa. Las regiones estas de las islas. Uh... Uh, uh, uh, uh. Vale, ¿nos podemos marchar? París, Pandaro... Vale, son tres ejércitos, ¿eh? Vale, pues son tres ejércitos. Vale. A, vi a vida o muerte. Vamos a ir a tope a por esta gente. Son un montón de morralla. Literalmente, son un montón de morralla. Bien peleado. Aprovechando el terreno, no deberían suponernos problemas. O sea, usamos bien las montañas, por ejemplo, y el bosque. Y deberíamos pararlos en seco, en línea. Es que mira esto, mira esto. Yo el escenario de pasada, ¿no? Vale, y todos sus refuerzos, absolutamente todos sus refuerzos, opa, vienen por allí. Vale. Vale, vamos a hacer dos grupos de cuatro. Es que no, cabe, no cabemos por el desfiladero este. Vale, perfecto. De hecho. Vale, uno al cuatro, ahora. Eh, al cuatro, al cinco y al seis, vale. El grupo 4 va aquí en medio, así ancho. El grupo 5. Es que no sé si quieras si sacarlo por aquí, por otro lado. Vale, vamos a dejarlos aquí escondidos en el bosque y ya vemos qué hacemos con esta gente. Y vosotros aquí. Vale, hagámenos aquí. Empezamos batalla. El enemigo está recibiendo refuerzos. Opa. Vale, vamos a fijarlo. No cabemos, tío. ¿Cómo es posible que no quepamos? Qué, qué fuerte me parece que no entremos en el, en el campo de batalla, ¿eh? Uf, ¿cómo estás desplegando y a dónde te estás moviendo? Miedo me da, ¿eh? Miedo me da. Vale, vamos a rotar hacia aquí. Hacia este lado. Y está bien porque con la mamenón hago así. Y acelera todo Cristo. O oh, pues vamos súper rápido, eh. Vale. Vale, y vamos a luchar en este ancho de aquí. De hecho, me parece muchísimo mejor. Me pueden pegar la vuelta, si sí, pero tardan la vida. Ahora cuando pueda levantar este. ¡Epa! Venga, venga, venga, venga, venga. Nos movemos, nos movemos, nos movemos, nos movemos. Hay que ganar la posición. Lo más pronto posible todo lanceros, tío, tristes lanceros está queriendo dar la vuelta y eso no me está gustando nada venga venga recapacita no me no me hagas la envolvente ven, con, ven a por mí Tus Venga, ocultas. cargamos. Aquí, toda esta gente está trabada. Vale, ¿dónde? ¿Por qué? Bueno, a ver, las arpías, pues no mal. Yo que no sé, si lo puedo entender. Venga, aquí, Agamenón. Vale, que viene otro batallón aquí enorme. Y lo podemos pasar bastante mal. Tus guerreros han detectado enemigos ocultos. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, que hay que luchar, que hay que luchar, que hay que luchar, que hay que luchar, que hay que luchar. herreros se están reagrupando. Vale, vale, vale, perfecto. A esta gente la quiero yo por aquí. Vale, Agamenón. ¿qué te, ¿Qué te pasa? ¿Qué necesitas, hijo mío? Vale Vale, vale, vale, vale, vale, vale Dios, los grifos, ¿por qué hacéis esto? Vamos a meterlo ahí en medio, ahí a repartirse de leches, vale Daño, cuerpo a cuerpo, daño por poner en situación to y to velocidad, ¿vale? Eso es. Boy, el grifo ha sido brutal. Me encanta. Maravilloso. Vale, seguimos ahí haciendo daño. ¿Qué tal va esta zona? No, no huyáis, no huyáis, no huyáis. Quedaros ahí luchando en la zona central.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 se ha llevado al héroe enemigo. Vale, aquí te necesitamos. Y rapidito. Corre, Agamenón. Ya te puedes dar prisa, chato. ¿A cómo vais vosotros? Uf, bueno, os han hinchado un poco, eh. Vale, a ver si nos podemos incorporar aquí. Si de estos... Pues tenemos una unidad arrastrando tres de ellos. O sea que por lo que cabe... Bien está, vale, aquí luchar aquí Vale, esto está bien Venga, al menos llegando ya a la zona de combate Perfecto Ey, venga Vale, donde más daño podemos hacer Pues ahí es donde vamos Venga Uy, uh, no, ya se hechizó esa nación? ¿Qué fue? Venga Yo uh, Se ha esto, ¿eh? Literal, o sea, eh, tengo el frame parado. Se ha quedado congelado. Y no avanza ni para adelante ni para atrás. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Con lo bien que iba, tío Espera. A lo mejor cortamos el vídeo aquí, ¿eh? Puede ser, no te puedo creer No vamos a tener esta batalla Y se va a perder todo Es que no quiere hacer el TF4 Ni matar el proceso Pero yo sé que se ha quedado enganchado oh, No me digas que vamos a perder esta batalla O que la vamos a dejar así Medio perdida Me da algo Bueno eh, Cortamos el vídeo, cerramos aquí y veremos a ver qué pasa cuando volvamos a abrir el juego Esto lo veremos en el próximo capítulo Así que nada, eso es todo por hoy Espero que os haya gustado Que os haya quedado igual que yo con este fitness spoiler De, de bueno de spoiler de, de yo qué sé o sea, Ya que no sé ni qué decir Se ha congelado no hay nada más que añadir, lo de siempre seguidnos en Twitter, a los dos, tanto aquí como a mí que van a estar los dos en la descripción, que comentamos un poquito de todo también, seguidnos en Twitch que abrimos directo de vez en cuando y por último, ya sabéis, suscribiros a la taberna alcanegra, estamos haciendo contenido de calidad y cada día mejor, gracias a vuestro apoyo así que nada, eso es todo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo capítulo, venga, hasta luego adiós